Eh, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Eh, yo eh, bueno, voy a un poco tratar de dar nuestra visión con respecto a lo que eran los ejes de la charla, digamos la matriz energética y el rol de IPF, y digamos, y bueno, y qué hacer con el petróleo y para qué usarlo, y un poco en base a lo que nosotros venimos trabajando desde hace una serie de años, que son más que nada las cuestiones de impactos sociales e impactos ambientales de la industria. Eh, nosotros venimos trabajando un poco a raíz de lo que ha sido la expansión de la frontera hidrocarburífera en las provincias, eh, a raíz de lo que ya han dicho eh, bien profundamente la gente que me precedió, sobre la cuestión de la herencia del régimen neoliberal, esto de la libre disponibilidad, eh, la desregulación total del sector, pero hay una cuestión también central, que es la provincialización de los recursos naturales y que también es otro eje que ha estado ausente dentro de todo este gran debate. Las provincias en un federalismo completamente trucho, en un federalismo donde las han dejado endeudadas y con crecientes déficits, uno de los recursos genuinos con los que ha apostado es a hidrocarburizar amplias porciones de su territorio. Entonces tenemos que para casi, casi el 2010, casi la, la totalidad de las provincias menos la capital federal o han licitado eh, áreas secundarias para exploración o han reformado sus marcos jurídicos para eh, habilitar la entrada del capital eh, en buena medida en algunos casos transnacional, en otros caso lo que ha sido el surgimiento de un nuevo actor dentro del sector hidrocarburífero que son los, eh, los digamos la burguesía menor o, o los, los capitales nacionales más chicos como pueden ser hoy en día eh, lo que en su momento era chico hoy en día Cristóbal López con oil o no sé digamos o sea un, o, o Manzano por ejemplo o Vila digamos o sea diversos empresarios Lalín incluso que han tenido una lógica de especulación con respecto a la captura de áreas secundarias para luego la venta. Entonces, eh, hay dos, dos eh, hechos centrales que nosotros veíamos y también de ahí lo que bueno, han planteado justamente Daniel era, digamos, o sea, cuál ha sido la lógica de expansión de la industria a lo largo del país y qué, eh, cuál es la lógica de ampliación, digamos, del sector eh, del concentrado del capital para capturar nuevas áreas. Por un lado, como bien han dicho, Argentina casi un 90% depende de los hidrocarburos para la generación energética, o sea que hubo una cuestión de necesidad interna de provisión de energía. Pero al mismo tiempo, eh, lo que... Lo que hubo un hecho central que es el incremento constante del precio del barril del petróleo. Un incremento que vino atado no solamente a una cuestión de necesidad, digamos, real, entre comillas, de, crecimiento, de demanda de energía de las economías, sino también lo que es la especulación financiera. Y esto también es otro tema que está siendo eh, olvidado. Cómo efectivamente regulamos los sectores financieros y desacoplamos la, el sector hidrocarburífero el sector energético en este caso de los vaivenes de la, eh, de la especulación financiera internacional nosotros trabajamos eh, en lo que fue eh, especial, y voy a traer un poco el caso de Salta donde casi eh, dos tercios de su provincia se abre para la exploración hidrocarburífera todo esto digamos un poco para tratar de eh, ver que la cuestión de la energía no es una cuestión económica únicamente, es una cuestión social, es una cuestión ambiental, y como bien han dicho las otras dos personas, hacen parte de una discusión de qué sociedad tenemos y dentro de esto la caracterización profunda con respecto al sistema y a la civilización eh, moderna y capitalista en la que vivimos y también para cuál queremos construir. Por un lado, en Salta, como decía, amplía, en un, o sea, concesiona en dos terceras partes de su territorio para la exploración hidrocarburífera. Esto ha ocasionado que gran parte del Chaco Salteño, ya muy abatida por lo que había sido el avance de la industria agrícola, se vea nuevamente amenazada por la entrada de petroleras para picadas, para lo que es el confinamiento aún mayor de la población huichí, para... El, para la judicialización de los casos que hubo protesta para los casos de desplazamiento territorial pensemos también que la industria petrolera eh, no puede de convivir con otras economías regionales, no puede convivir con economías de subsistencia entonces lo que se ha visto es ya una situación que se ve en otras problemáticas, es un, una sistemática violación de derechos colectivos como por ejemplo puede ser para los pueblos indígenas en lo que respecta a eh, el cumplimiento del convenio 169 de la OIT o legislación interna o derechos ambientales, digamos, en la cuestión mínimas de participación, pisos mínimos a niveles nacionales que se están dando. Todos estos interrogantes son algunos de los que, eh, va, estos interrogantes, no, estas certezas que vamos viendo son los interrogantes que también estamos viendo que faltan a la hora de discutir sobre eh, el rol que va a tener IPF. Tenemos que Argentina eh, cumple ya 100 años de explotación petrolera y si bien se hace un fuerte hincapié en lo que es la renta y que no es una cuestión menor, hay una cuestión de eh, que está siendo, eh, que no está siendo valorada en, en un mismo término, digamos que es la cuestión de pasivos ambientales y la cantidad de impactos ambientales que se han generado en estos 100 años de explotación petrolera. Desde ya que no la degradación ambiental y los impactos ambientales no tienen eh, una misma fuerza dentro de lo que puede ser, puede ser una lógica de, opera, de operación de privadas, donde lo ambiental desde ya que es un costo, y es un costo que hay que reducir y en su, en su medida eh, eliminar, pero eh, no hay que dejar de, de lado que YPF estatal también contaminaba y también afectaba a poblaciones eh, indígenas y criollas que vivían al lado de los pozos, sino eh, parecería que eh, hay una bisagra o hay, digamos, o, sea, o hay dos mundos aparte en lo que respecta a la cuestión ambiental en, eh, en dos en modelos de, de gestión y control de los recursos naturales. Esto, eh, por un lado, digamos, eh, para plantear algunos temas de los que eh, estamos viendo hoy en día, ¿no? Y donde eh, los planes que se están viendo por parte del Gobierno Nacional, y si bien estos son los planes, por ejemplo, 2025 en cuanto a, a generación de, de, de electricidad, el 57% se plantea que será de hidrocarburos, nuclear pasará de 6% a 23%, hidráulica del 35% al 40% y energías renovables ocuparía un 8%. Entonces lo que estamos viendo es que el plan estratégico del gobierno nacional al 2025 no, no, no tiene en cuenta, digamos, o sea, un montón de aspectos en lo que tiene que ver el las cuestiones ambientales, sociales, etcétera, sino que eh, está eh, da cuenta de que hay territorios que pueden ser sacrificados, hay territorios que no vale la pena eh, conservar, que hay poblaciones de segunda categoría o hay poblaciones que pueden ser eliminadas o pueden pasar a, hacer, a, a engrosar los cordones urbanos de eh, las grandes capitales porque efectivamente lo que se prioriza es un crecimiento económico, un desarrollo del capital y no un otro paradigma de crecimiento y era lo que venían eh, planteando las personas. Entonces, ¿qué salida estamos viendo a la crisis energética que estamos atravesando y qué salida se está viendo a la, eh, a la cuestión de los hidrocarburos específicamente? Es que... Argentina está llegando a un punto eh, al, al, al pico del petróleo, digamos, está llegando a que sus yacimientos tradicionales, a sus yacimientos más ricos, a sus yacimientos donde es más barato extraer y de mayor rendimiento, están llegando a su eh, a su fin, ¿no? Y es lo que efectivamente ha pasado, bueno, con el saqueo de reservas, con lo que más o menos se ha venido discutiendo en estas últimas semanas. Pero tal vez lo que para nosotros vemos como más acuciante, digamos, y es cuáles son las salidas que se están viendo, y, y, ha quedado bien claro en lo que ha sido en estos últimos días, las declaraciones del presidente, del flamante presidente de YPF y de la primera plana del Ejecutivo Nacional. Por un lado la cuestión de yacimientos no convencionales y esto no hay que dejar de lado que cuando empieza todo el conflicto con IPF en enero debido reclamaba qué pasaba con las inversiones de vaca muerta las inversiones de vaca muerta eh, son parte de las de los yacimientos no convencionales que bueno ya se vino diciendo eh, que tienen eh, una y como lo demuestra la experiencia de Estados Unidos una, una gran ocupación territorial por una cuestión de menor rendimiento de los pozos, tiene que haber mayor cantidad de pozos para eh, extraer hidrocarburo un gran consumo de agua y una gran cantidad de químicos. Entonces los impactos ambientales que se veían tal vez en 30 años de explotación en Loma la Lata, lo estamos viendo en menos de 10 en Estados Unidos. ¿no? Y esto por la voracidad misma de las empresas, de extraer al máximo posible las, los recursos sin ningún tipo de miramientos y sin ningún tipo de de resguardo. Otra de las aristas por las que se quiere eh, salir de la crisis energética y efectivamente seguir avanzando con este tipo de desarrollo económico es el de aguas profundas, ¿no? Y, no vale, y hay que recordar bien claro cuál ha sido el, el, el Deep, la plataforma Deep, White, Deep Water en Golfo de México. Entonces, frente a, esta, a este panorama donde lo que nosotros vemos es que eh, de, de achatar el futuro digamos, y, y de ver que no desde, lo, desde la organización popular no podamos contrarrestar eh, un, no podamos contrarrestar esta ofensiva esta gran ofensiva y no, podemos y, y no podamos organizarnos y efectivamente cambiar el, el, el rumbo de la historia eh, vemos que la expansión de la frontera hidrocarburífera se adentra hacia fronteras muchísimo más peligrosas muchísimo más complicadas en términos ambientales y sociales. Y eh, esto por hablar en, en lo local, digamos, en lo local de Argentina, pero esto se ve como una gran tendencia a nivel global y hay que introducir un elemento más a nivel global y que es el cambio climático. Digamos, o sea, el cambio climático ya no es una afectación eh, particular de algunos países, sino que es una afectación sobre todo el globo y donde los mayores afectados siempre son los sectores eh, más postergados y se vio claramente en la tormenta, por ejemplo, que hubo aquí en Buenos Aires o el, el huracán Katrina en Estados Unidos y lo que ha pasado en Nueva Orleans, los que tienen capacidad y capacidad adquisitiva, los que tienen pueden moverse y pueden desplazarse rápidamente. Entonces, bueno, eh, creo que quedó claro por las exposiciones que... que me precedieron, digamos, o sea, la cuestión del marco jurídico que no se ha tocado, la cuestión de que el marco jurídico neoliberal sigue eh, vigente, que el control se hace sobre un control que contiene un tercio de las reservas hidrocarburíferas, o sea, un, un límite, y tampoco se está hablando de un incremento de las retenciones, un incremento de las regalías, la cuestión de los subsidios, cuestiones que hacen muchísimo más a, a, a la cuestión de YPF Puntualmente, sino que hacen a todo el sector hidrocarburífero. Entonces, ¿qué rol vendría a ocupar y, según nuestra visión, qué rol se está proponiendo para IPF? IPF lo que no tiene es capacidad de fondos, como está bien claro, y la alianza estratégica que se está proponiendo es con el gran capital estadounidense y. Eh, acá es bien claro Daniel y lo que ha venido diciendo ¿no? y esto es por una cuestión bien central, El capital, las grandes transnaciones estadounidenses son las que tienen la capacidad técnica y la capacidad de fondos para la explotación de no convencionales en este caso por ejemplo que son Chevron, Conoco, Phillips. Eh, pero también en aguas profundas, y en esto es el capital chino, los que, los que están eh, cerrando acuerdos o los que están viendo de cerrar acuerdos con Sinopec y Cenoc, por ejemplo, en la cuenca del Golfo San Jorge. Entonces, para nosotros, digamos, cuáles serían, cuáles son los desafíos y cuáles son efectivamente las discusiones de fondo que hay que dar. Por un lado, eh, efectivamente, el... Eh, IPF en un sentido tiene que en el, en el sentido tiene que avanzarse hacia una estatización total de la empresa como primera medida y hacia una estatización total del sector hidrocarburífero en otro término, pero una estatización que tenga otro proyecto político, una estatización que pueda conducir a la justicia ambiental y a la justicia social. Esto no hay que y en esto nosotros no, no dividimos la cuestión de ambiental social económico si bien son digamos o sea son cuestiones que, eh, que se puedan manejar de forma yo no diría o sea no hay que manejarlas de forma autónoma sino que tienen que estar inscriptas dentro de un proyecto político dentro de un proyecto político que pueda ser anticapitalista que pueda desacoplarse del mercado que pueda pensar en un, en un desarrollo de las generaciones presentes, pero también de las venideras, entonces la renta petrolera en este sentido es central y, creo, y como bien lo decían antes, y no solamente hay que pensar en grandes fuentes de renta y grandes fuentes de, eh, de, de generación de energía, ¿no? porque si no estaríamos siempre entrampados en esta gran discusión, sino que también hay que pensar en eh, formas de soberanía popular, formas de soberanía de control energético y gestión energético. Que puedan pasar por las poblaciones locales entonces en este sentido por ejemplo las fuentes renovables de energía pueden ser de una forma diversificada una forma que eh, sean eh, acorde a la cuestión ambiental local que puedan pensarse dentro de las necesidades de lo local y regional pero también que sean controladas y gestionadas de lo local y, eh, y regional ¿sí? hay que pensar también como bien decía Daniel, otro modelo de Estado, un modelo de Estado que no se, que, pueda, que pueda discutirse efectivamente qué rol del Estado y qué Estado queremos. Así que para nosotros estos son los grandes desafíos de, del presente y de los próximos eh, tiempos, digamos, o sea, no solamente eh, centralizar la discusión en la renta petrolera, sino en la renta petrolera como parte de una discusión de qué proyecto de país, qué proyecto Políticos en cara desde las diversas organizaciones. Así que bueno, eh, yo dejaba un poco acá. Abrimos las preguntas. Eh, Se encuentra aún el representante de la Mutual de Jubilados, EPF. Le damos el micrófono a todos. Digamos, este, este proceso se ha, digamos, ha tenido este desenlace con la aprobación de, de la ley la semana pasada Bueno, para los que hemos trabajado 30 años eh, levanta un poco de expectativa algunos todavía vienen a preguntar si nos van a devolver la obra social este, en los hospitales o las que vienen esas cosas no queda nada de eso no queda el una cosa que no se fíjense hasta dónde llega, de, de, de, de qué punta a qué punta va, de lo técnico a lo social. Eh, en realidad lo vemos como un avance, sí, un paso, un paso interesante. Eh, sí, por supuesto pensábamos en una IPF estatal en algún momento. Si lo pensábamos de este gobierno, el disculpe es una utopía. Lo hicieron, ¿no? Porque, digamos, si alguien aplaudió privatizar y ahora le hagan un ataque de estatización, uno no sabe qué va a pasar dentro de un año. ¿no? Eh, respecto a... Sí, hemos tenido conversaciones técnicas eh, sobre el, el temas que son muy difíciles de, de, de, de hacerlo acá, en este momento, que no muy largo. En principio, la vaca muerta, que no sé por qué se han echado con eso, se ha transformado en algo así como el Boca Junior del petróleo y en realidad hay muchas formaciones de ese tipo en Mendoza y en es igual se está perforando de la misma forma y más barato por otro lado los pozos dirigidos que trae tantas confusiones de eso lo hizo YPF en 20 años Pensad, no es tan difícil, tampoco es muy complicado lo que sí es difícil y complicado, fracturar en el sentido horizontal, es una cosa que se hace todos los días en cualquier tipo de pozo que es necesario reactivarlo. Ahora, fracturar en el sentido vertical ya es más complicado. Respecto a la cantidad de agua, sí es importante porque tiene que arrastrar 260 productos químicos que más o menos llevan la a esta se necesitan altas fuentes de energía. Ahora no me pregunto, Mira, los pozos que se hicieron. El primero que conseguimos los, de, de algunos valores salió 25 millones de dólares. Ya han perforado 3, 4. Esto está en perforación? ¿25 millones de dólares el ¿El pozo? De este tipo de. Sí, sí, sí. Con un. Se calcula un retorno menor a un millón de dólares. O sea, yo no veo la relación. 25 para ganar uno. Por lo tanto, es un petróleo vendible al exterior, por el alto valor que tenía afuera. Si se consumiera en el mercado interno, cosa que nos ha pasado infinidad de veces, hay que subsidiarlo fuertemente, mucho más de lo que está subsidiado ahora. Tampoco creemos que ese sea el futuro de la Argentina. Una cosa son los yacimientos de ese tipo en Estados Unidos o en Rusia, que lo están haciendo como un aporte más importante, por supuesto tengamos en cuenta que Rusia tiene 3 billones, 3 mil millones, 3 mil millones, millones, millones de mm, barriles de reserva. ¿Sí? Nosotros estamos en el puesto 34 en la materia de producción. ¿no? De Respecto a las reservas, esto es algo muy importante porque primero, cuando hablan de vaca muerta primero, no saben cuánto hay un reposo. Ya lo hemos perforado infinidad de veces. Todo el yacimiento de la madera lata tiene que atravesarlo. ¿sí? Se han hecho algunas pruebas, se ha perforado contrapresión por el gas, un montón de cosas. Y en realidad no duraba dos días, tres días lo suma. ¿Qué cosas se eh, de gas y petróleo. Por otro lado, ese tipo de gas plus, petróleo, plus, petróleo plus, plus, ya se empezó a, a trabajar con IPF cuando todavía era estatal en la década del 90, al comienzo del 90. Entonces aquel que producía más petróleo, que lo que venía normalmente produciendo, empresa, digamos, concesión, por supuesto, se le pagaba un precio mayor. Ahora, como cada una de estas empresas son piratas por nacimiento, y hay que cuidarse mucho de cada una de ellas, algunas piratean más que otras, pero más o menos, por lo menos así. Eh, nos colaban petróleo, y lo hacían pasar por petróleo producido en exceso con lo cual, en vez de tenía que pagar dos veces el petróleo que ya había pagado a Todas esas trampas siempre están dando vueltas Entonces, Cuando uno habla, ¿cuál es el interés económico de ello? es generar más petróleo? Para... Y no, es generar negocios alrededor de ese tipo de explotación con yacimientos que son totalmente diferentes a lo que se explota en Estados Unidos y ahí sí le ha dado un bastante interesante de producción pero ellos tienen espaldas para subvencionar toda esa cantidad. Eh, respecto a ah, la reserva, hay cuatro tipos de reserva. Antes de la entrega, ya tuvo hijos, son cuatro. En principio, las comprobadas, que son las únicas que se pueden tomar como serias, las probadas, pues, está bien. las posibles, generalmente son utópicas. Y la de vaca muertas y otras, hay muchas otras, son recursos. En el orden internacional se ha dicho infinidad de veces en las reuniones que los recursos no deben ser considerados como reservas. O sea, no se puede sumar, algo que no se conoce. ¿Qué sumamos? Respecto a que, eh, que llevamos el control de las reservas año a año, tenemos un instituto, varios institutos ahí, anexos, Amigos y demás, y algunos juicios que tuvimos que intervenir contra el Estado argentino para salvar al Estado argentino, que definitivamente nos parado, como siempre, en Nueva York. Ahora, eso nos permitió estudiar reserva. Lo que sí vemos es un panorama de caída, obviamente, reserva. Si uno levanta la producción al nivel que se levantó, no se incorpora más reserva, lo que hace es bajar la reserva. Parece algo así, pero es medio complicado. Pero eh, uno dice, puedo, no sé, no sé invertir en exploración, es cierto. En el año 93 y peje 130 pozos y el horizonte reserva en 15, 20 años. No sé. El de petróleo, el de gas un poco más. A partir del 93 ya se empezaron a esconder reservas. ¿sí? El Repsol escondió reservas infinidad de veces. Cuando no le convenía en el mercado de valores, escondía reservas. Después las sacaban todas de golpe. Es muy difícil trabajar para la Secretaría de Energía, que era la que realmente tiene que efectuar el control la Secretaría de Energía, por más que uno eh, le diga cosas respecto a la madre de que trabajan ahí, el problema es que mis compañeros reciben la certificación de la provincia, que no controla absolutamente nada, o sea, es una declaración jurada de la empresa, pasa por la provincia y la provincia llega a la Secretaría de Energía, lo vuelta a los anales, cuesta bastante entrar últimamente en los anales, hay algunas trabas también, pero lo que sí vemos, y esto se lo doy como un dato y no voy a dar un por razones de seguridad de sus puestos de trabajo, se creó una comisión, compañeros que yo conozco, bastante serio, en el año 2005. Trabajaron un año y medio controlando reservas en Salta y en dos años no pudieron no avanzar más. Llegó la orden de disolver la comisión y a sus integrantes. Eh, a otra cosa. ¿Contrando el feo o contando lo que se No, pues, Contando reservas. Hacer Reserva, un trabajo muy delicado para hacer, no se hacen dos tres días. Se requieren un montón de ingenieros de reservorios. Que no hay porque la mayoría están contratados en empresas privadas con 40 o 50 mil pesos por mes. Nadie va a venir por mes. Y si no, y si se trae del exterior es otro problema porque tiene mucha experiencia local. Para y es un equipo de trabajo, no es un técnico que en una aparatito y mire, ¿no? Eso es producción. La reserva requiere un estudio muy, muy serio. En el año 2008, el grupo de nosotros llevó a la Secretaría de Energía, aprovechando algunos amigos, un trabajo muy serio de costos para evitar estas cosas que están ocurriendo ahora en relación a costos. no, no, no habla parte política. Eh, certificado año por año, mes por mes, variando los costos valores que se podían más o menos controlar bueno, eso eh, jamás fue tomado o sea, ese tema de costo pudo haberse solucionado es el único trabajo de costo que hay. Y es muy difícil saber pero si sí, bueno, no sé si hay alguna pregunta, pregunta. No.